¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatri Fuerza. Soy Snow yeah. y como, junto a mí se encuentra Tenecan. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Y tú, Pato? Bien, bien, bien. Recuerden, chicos, de que eh, en esta edición Summer que estamos realizando, estamos haciendo este programa cada dos semanas. Debido a que estamos en periodo semivacacional estamos aprovechando de no, no esforzarnos tanto por el calor. Pero aparte de eso, porque Metaru claro. en este momento se encuentra en cursito. Así que muchos saluditos para Metaru. Muchos saludos para el Metaru. Ojalá le esté yendo bien, seguro sí. que sí. Sí, y por lo mismo decidimos tener la actividad para pa también eh, resumir las noticias, porque estar una semana en este periodo es un poquito complicado. Y vamos a estar mencionando tres noticias. Vamos a durar diez minutos y después va a la casa. No, tratamos de juntar un poquito más para que tengamos un contexto. Y no podemos reír porque en este mundo, lógico, que nos quieren tantas cosas que pasan, es reír. Tal como dice nuestro título, de que te burlaste, tres porque vamos a comenzar inmediatamente con esta noticia. ¿Vamos a partir por ahí? Sí, vamos a partir por aquí. Me parece va, va, Pero antes va, va, vamos con la, la musiquita Que se me olvidó que debía colocarla <ríe> Pasan qué cosa? Tranqui, tranqui Ya, ahí sí Porque según hay rumores Que están saliendo el día de hoy eh, La E3 estaría siendo cancelada De forma oficial Este año Cancelar Sí Sí Sumamente cancelatres eh, Cancelatres Ya se había anunciado hace un par de semanas atrás Un poquito después de que nosotros hicimos el programa De que la E3 determinó que debido a la situación que está pasando con el Omnicron en Estados Unidos Y algún evento ya está, O sea, eh, alguna empresa ya estaban mo mostrando algunas inquietudes al respecto Es que la E3 decidió eliminar su edición física para, nuevamente este año, volcarse a la edición digital. Oye, muchas Correcto. gracias eh, por seguirnos. Sí. XXX. <ríe> XXX. <ríe> <ríe> <X, X. ríe> Canceladres también ahí, dice, viene ahí la, la fan, eh, rabia. <ríe> Eh, porque dentro de los rumores que se están corriendo debido a una infiltración de eh, Jeff Groove, alguien que ya se ha caracterizado por hacer algunos eh, liqueos de noticias importantes, y por eso toma un poco de credibilidad nomás, eh, la E3 oficialmente fue, se fue edición física, pero muy posiblemente por... Eh, aguantar nomás eh, también vaya a anunciar dentro de las siguientes semanas de que va a cancelar su edición virtual Sí. Eh, esto lamentablemente trae consigo de que para la E3 significa de que no, no va a hostear ningún evento pero para la Summer Game Fest está así, está como el meme claro, al lado de la sí, está ahí aprovechando el espacio sí. Justamente, recordemos que el año pasado eh, la E3 fue duramente criticada debido a su edición virtual de que lo encontraron sumamente desabrigo con los paneles que estaban de algunos eventos siendo obviamente los que carrean todo este asunto eh, Microsoft con el, la presentación de Xbox y Nintendo con la presentación de la Tire Y el resto sí. de la compañía, me y para la Summer Game Fest eh, Igual tuvo bastante interesante El año pasado eh, Con su fórmula que decidió Aplicar similar a lo que fue el, eh, La premiación De ¿Cómo se llama? El de Games Awards Gracias Fanny Sí. Yeah. <risa> Entonces, digamos de que posiblemente hagan un kickoff bastante similar para la Simon Game Fest de este año, y ahí es donde los publishers derechamente van a tirar toda la barrilla. Correcto. A ver, igual e 3 es un formato que ya está bien quemado. Entonces, no es de extrañarse que les haya costado, de hecho, siquiera haber anunciado que lo iban a pasar a digital de nuevo y el hecho de que lo hayan pasado digital de nuevo ya es como que da el pie para pensar inmediatamente que no van a hacer nada sí, y la bien. verdad es que la gente la, gente, la reacciones de la gente ha sido como bueno, si no hacen nada no hay problema porque va a estar la Summer Game Fest, ya está anunciada Justamente. está planificada todo, entonces como que ya bueno como, ya, claro, ya, está, ya eh, está es como que ya sabe que no se perdió mucho igual es eh, claro, un poquito lamentable para la organización que está detrás de E3 que es la ESA eh, y que obviamente el espacio eh, va a ser bastante proclive con la falta de un titán como lo ha sido la E3 Pero aún así, mm. teniendo la Summer Game Fest y sabiendo de que ya muchas de las transmisiones criticadas el año pasado Yo creo que van a mejorar este año, no todas, pero varias eh, uh -huh. Ya se hace casi innecesario la presencia física por lo menos de la parte de, de la gente Porque se había volcado hace un par de años A la E3 a traer a todo tipo de público Siendo que antes era solamente Un evento de prensa Pero claro yo creo que Ya el próximo año vamos a ver Si este fue el verdaderamente El clavo que le faltaba Nomás a la Tau Exacto Sigamos Con otra noticia que es de que Halo Infinite tendrá su primer evento, que se llama Cyber Showdown. Ahí, en esta noticia falta el Metaru. <risas> sí. Justamente el, colocan eh, de que... Ah, se me cerró la pauta. ¡Tupi, tupi, tupi, tupi, tupi. <risas> eh, ¿Te ayudo? Si quieres lo voy leyendo de a poquito. No, no, aquí está. Ya comenzando el día de mañana, eh, van a lanzar su tercer mayor evento importante eh, llamado Cyber Showdown y que se va a mostrar todo al estilo Tron de los años 80. Mm. Sí, bastante interesante. El, el desarrollador T43. Eh, ha entregado un poquito más de detalles e incluyó un trailer en el cual muestra de que, aparte del, de la temática, eh, tiene algunos skins exclusivos y también eh, un escenario con un, un, un arcade donde está el Space Invaders. Ay, Sí, igual caché de que no se mostró el trailer, así que voy de no. Ahí para la gente. El, el... O sea, no Igual bastante interesante de, eh, de que van a Colocar algunos premios Como, como ha sido la tónica de, Entre los chutes y los battle royal Que se manejan por temporadas uh -huh. Y de la premiación O sea, dependiendo del, del, la, De tu rank eh, Vas obteniendo eh, Más mejoras Y skins y demás Súper. De todas formas, eh, para un sí. juego de free-to-play... Eh, ha tenido bastante aceptación en la parte del multiplayer de, de Halo. Y sí. han salido varios diciendo de que extrañaban un, un título así de verdad. Que funcionaba bien. Mm. Entonces, a medida que le vaya, viendo, le vaya yendo bien... Vamos a seguir recibiendo más actualizaciones. Súper. Siguiendo con las noticias... Y esta sí, es importante... Also, Games Dumb Week, que se realizó la semana pasada, para gente que no, que no sabía, eh, logró recolectar 3.4 millones de dólares, llegando a ser la, eh, el evento de mayor recolección en la historia de la Games Dome Quick. Qué bueno, qué bueno, excelente noticia. Sí, ahí justamente colocaron en Twitter de que eh, se alcanzó el la meta y superada comparado con las ediciones anteriores la última que fue la que alcanzó un número bastante grande eh, creo que fue de eh, 3.2 si mal no me equivoco mm, si sí, algo así me suena Sí. y que había sido ya el, el año pasado <ríe> así que sí. digamos, la, la presencia en casa ayuda bastante es de recalcar también que hubo, eh, este año hubo dos, no me equivoco, runners chilenas también en la HTDQ. Sí, eh, estuvo la Rebeca Estuvo la Rebe y la otra chica que no me acuerdo cómo se llama, pero las dos estuvieron en el bloque de terror, si no me equivoco. Así sí. que si quieren chequear, muy, muy, muy recomendado. Sí, ya eh, dentro de esta semanita deberían empezar a subir lo, los compilados por Run. Ahí vamos a estar viendo a, al respecto. Sí. Eh, y obviamente pueden seguir donando Si es que les le gusta este tipo de iniciativas eh, Si más no me equivoco Aquí en Chile se han intentado Algunos espirrones Espero que esa, esa actividad se vuelva a retomar En un futuro mm. Siguiendo con las noticias Oye, Nintendo Switch vendió Más ...que todas las demás consolas juntas durante el 2021 en Japón. Sí. Oye, aquí confluyen varios factores, sí, en todo caso. Sí. Mira. Son varios eh, los factores. Sí, sí, según la revista Famitsu, que fue la que obtuvo los datos... Eh, ...Nintendo Switch llegó a vender un total de 5.3 millones de unidades... Luego viene la PlayStation 5, que vendió un total de 942.798 unidades. Y PlayStation 4 con 103.786 unidades. Y en cuarto lugar, Xbox Series XS con 95.000 unidades. Sí. Bueno, habla... como, como decíamos, hay varios sí. factores aquí, ¿eh? Sí. Sí, justamente entre los factores está que de partida la PlayStation 5 no se encuentra <ríe> disponible. Eh, en su totalidad ah, han salido todo por oleadas y por lo mismo mucha gente se ha volcado a la PlayStation 4. Que vamos a mencionar eso un poquito más adelante. Uh -huh. Y aparte de eso, de que mucha, muchos desarrolladores han volcado sus juegos a la Switch. Sí, yo creo que también hay un factor de disponibilidad también. Porque, claro, como no se están vendiendo las demás consolas, si quieres que tú, la gente juegue tu juego, tenés que sacarlo en Switch. Sí, es así de simple. Sí. Oye, es increíble desde que en el quinto lugar se encuentra la Nintendo 3DS con 28.000 unidades. La 3DS no muere. No muere. Es un hit. Sí, pero de todas formas, eh, es un hit importante de que Xbox siga vendiéndose. Esté vendiendo por lo menos 100.000 unidades al año. Comparado sí. con lo que fue ante, la Gonzalo anterior que vendió la nada. Creo mm. que esa cantidad fue lo que se vendió durante su vida <ríe> en, en Japón. Y aquí sí, se no, no y aparte que aparte que hay un tema también de disponibilidad también porque como la gente no encuentra Play 5 se va por la Xbox sí bueno y para bueno, Nintendo Switch recuerden que el año pasado salió su edición OLED que opiniones aparte sigue teniendo un favoritismo yo creo que eso también muchas personas eh, aprovecharon de renovar el, su consolita y de sí. reventar la antigua así que eh, ahí están los datos duros de que la Nintendo Switch sigue siendo popular en Japón. Muy popular. Totalmente. En otras noticias, Take Two, el publisher que está detrás de eh, Grand Theft falto y eh, NBA 2K, decidió comprar Singa ¿Mm? por 12 mil millones de dólares. O 12.7 billones de dólares. A la gente que le gusta esa métrica gringa wow, Singa son los desarrolladores de Farmville, si no sí, me equivoco, de, ¿no? de Farmville eh, de juego que de, de autos, CSR Racing Wars with Friends, Singa Poker pero estaba eh, preparándose para lanzar Star Wars Hunters un juego de combate de arena mm. para Nintendo Switch, iOS y Android y que obviamente fue postergado por pandemia sí. pero deberían lanzarse durante este año y el acuerdo sí. Oye, y no confundir to todavía... take Two sí no confundir Tech Two con E.T. 2 que fue, no, el ganador, no, no. fue el ganador ganador <risa> del, del Ahí está, año pasado. De Ahí pasó colches. eso cuando leí la noticia al principio porque fue como oh, chuta qué es esto sí eh, de todas formas igual eh, está en un periodo de revisión si alguien quiere ofrecer más, tienen 45 días para poder comprarlo, pero yo creo que el montón no se va a superar. Y de todas formas, hay que considerar de que esta vendría siendo la compra más grande en la actualidad, en, en el ámbito de videojuegos, porque, según recordemos, la compra de BioShock, o BioShock, de parte de Microsoft, fue de 6 billones. 6 billones. En total sí. fue 7.5 billones, ahí sí. ...fue lo que cerró... Mm. ...así que... ...por lo menos queda listo hito y... ...derechamente... Eh, ...no sé qué valor le ve a Singa... ...salvo ingresar al juego móvil... ...pero bueno... ...totalmente... ...hablando de noticias raras... ...el metaverso para las vacas... ...es una realidad... Cosa más rara, ¿no? Sí, oye, esto, esto se debe a que eh, en Turquía un granjero decidió colocar un headset o un par de headsets a unas vacas para poder eh, estimularlas para que puedan comer. Esto debido a que para allá es invierno y las tienen cerradas y como que se pueden deprimir. Decidió colocar este par de, de headsets al, al animal para que pueda experimentar y de que está en el campo libre comiendo y pueda pastar mejor y así puedan producir mejor leche. Sí, eh, hay paralelismos importantes con, con Matrix aquí. ¿ah? ¿eh? Sí. Ahí sí recuerda Matrix. Muy o sea, muy nos, nos, nosotros somos las vacas. Nosotros somos las vacas, claro. Sí. Oye, ¿pero qué te parece este tipo de iniciativas que son, son bizarras, por decirlo menos? O sea, ni, ni siquiera sé si será redituable económicamente porque, claro, si tenéis dos, head, dos headsets por vaca es carísimo. Sí. Más los computadores que necesitáis para hacerlo correr es, es muy caro por, porque la vaca produzca un poco más de leche. No sé si será eh, económicamente viable, ¿ah? ¿eh? No sé, pero ahí vamos a ver qué, qué es lo que sale luego de esto. Sigue siendo bastante anecdótico considerando que aquí los VR son sumamente caros. Sí. Y no no estamos, sé si en Turquía eh, no, será más barato en sí, todo caso. No, no, sí, no estamos hablando de Oculus sino que creo que lo son los de Valve. Mm. Pero bueno. Y eh, siguiendo con las noticias mundiales extrañas. Dos oficiales de la policía de Los Ángeles fueron arrestados por ignorar un aviso de rojo para poder jugar Pokémon GO eh, ah, suena chistoso pero en verdad no lo es no, no lo es eh, justamente Luis Lozano y Eric Mitchell eh, teniendo 28 años juntos, eh, sumados en servicio policial eh, fueron descubiertos de que durante un aviso que hicieron los oficiales para que sea auxiliado por un robo que se estaba llevando a cabo, las personas decidieron ignorarlo y derechamente irse a perseguir Snorlax y Togetix en Pokémon Go. Esto se filtró debido a que le rescataron los audios, los dispositivos que tienen la policía, en el cual se encontró de que. Eh, Estaban justamente ignorando. Y que estaban intentando buscar. Eh, cazar estos Pokémon Dentro del, del área. En vez de auxiliar. A, a hacer socorrer. Al, al aviso de, de ayuda. Qué curioso. Sí, es curioso. Y obviamente. Eh, tomaron esto en consideración. Porque ellos llevaron esto a un, a un juicio. En el cual demostraron. de Que tenían toda la razón. Y... Obviamente se justificaron en mentira y demás, pero teniendo las pruebas evidentes con el audio, era como váyanse. Sí, igual estaba está leyendo que parece que no es ilegal ignorar una llamada de auxilio, pero o sea, igual es por lo, men por lo menos digno de que los despidan, porque es lo que pasó. Pero sí. así como es que mira, es muy distinto ignorar el llamado de ayuda porque tú estás. En una situación importante, o claro. en un trámite de base, a ignorarlo porque está jugando. Es como contextos. Totalmente. Sí. Oye, saluditos a Eros el el Gris que se dio una vueltita por acá. Super, saludos. Sí. Siguiendo con noticias, ahora sí un poquito más importantes: Final Fantasy XIV volverá a estar disponible a la venta el 25 de enero. Recordemos que, hace, bien, bien, sí, recordemos que hace un par de semanitas atrás, eh, la gente de Square Enix no daba abasto con el tema de los servidores y por lo mismo decidió cancelar eh, las ventas del juego en formato digital, formato físico creo que si estaban disponibles los códigos los podías canjear todavía, pero pero ya en menor medida, y eh, con este tiempo que se tomaron, creo que duró casi un mes eh, lo aprovecharon para poder aumentar la capacidad de los servidores. Y esperaban que con esto ya puedan eh, retomar sus actividades de venta. Eh, justamente los data centers en Japón fueron expandidos. Y eh, planean expansiones de servidores para Norteamérica, eh, para Europa, Oceanía. Esto igual tiene un periodo de fase de que va a ir incrementándose, no va a ser todo inmediato. Pero es un plan por claro. etapas que tiene especificado Square Enix para llevar a cabo al respecto. Sí, Igual, es que eh, es un juego que se volvió demasiado popular. Sí, no, pues, sumamente popular y justamente después de The este Game of Wars, de que fueron premiados y demás, yo creo que mucha gente se, se migró. Aparte considerando que ya lo habíamos hablado al respecto, la situación que estaba pasando con Activision Blizzard y la gente que estaba jugando con Warcraft. Que decidieron... Sí. Que... Y o sea, también son, acá también son varios los factores. Hay que considerar también que Final Fantasy XVI, que podría ser como la alternativa, pesar o de que no es un juego online, pero que es como lo nuevo de la saga, digamos, está retrasadísimo. Así sí. que... Hasta que ese juego en, no aparezca... En seis meses. La gente va a seguir jugando... Sí. La gente va a seguir jugando Final 14. Sí. Terrible, terrible. Y... La última noticia y yo creo que Esta va bastante relacionada A lo que hemos hablado Sony decide aún No matar la consola de Playstation 4 Esto había dado sí. anuncio de que Ya quería dar, Descontinuarlo durante este año Pero ocurrieron un par de situaciones De que de partida, eh, PlayStation Chico todavía no da abasto, todavía es, es muy difícil encontrarlo en tiendas, eh, por lo menos sin, sin reserva. Aquí en Chile pasa una situación bastante similar, uh -huh. eh, una situación global que no pueden encontrar, y por lo mismo decidieron seguir con la venta de PlayStation 4, no han bajado de precio en la PlayStation 4, le está yendo bastante bien. Y eh, por lo mismo esperan de que... Eh, tienen que seguir fabricando. Esperan de que la consola pueda morir en dos años más. Por lo tanto, considerando sí. que tiene esa expectativa de vida, vamos a seguir viendo juegos con eh, compatibilidad con PlayStation 4. Sí, no, totalmente. Y aparte que... Está no, el tema de la disponibilidad también. Pues. O sea, finalmente es eso. Mientras no haya Play 5, esto sí. no va Sí. A cambiar. Ahora, de, disponibilidad de, ¿De qué sería? Porque el, el tarjetas tarjeta gráficas están, están empezando de a poquito A ver de nuevo Pero me imagino que como ellos tienen Como sus, sus Digamos, su software, o sea, su hardware propio Digamos, a lo mejor eso es lo que lo está Complicando, no sé Sí, recordemos de que eh, Por situación de pandemia, muchas oh. fábricas eh, decidieron generar chipset pero exclusivamente para dispositivos móviles que estaban siendo demandados y para otros artefactos mm. de, de casa, domótica cosas claro. así entonces cuando ya están volviendo con estas producciones ya no tenían el stock necesario y tienen que volver a generar las la fábricas nuevamente entonces están saliendo todo por, por lotes claro Y aparte que la demanda subió muchísimo durante la pandemia entonces ¿Sí? realmente no han podido Sí, entonces nada, nada más... Con, con, con los chipsets están... Esto es una situación global. Sí, las partes de computadores totalmente. también eh, están siendo bastante Utilizados Sobre todo para criptomonedas con las tarjetas gráficas. Sí. Y por lo mismo los precios se han encarecido enormemente. Hoy considera de que nosotros estuvimos revisando en Mercado Libre y la tarjeta gráfica, las 3080, se venden en 2 millones de pesos. 2 nah. millones. ¡Sí! Tú revisas mejor oh, libre y te salen así, uno, de 1.7 a 2.3 millones. Es, es como. ¡Hace una tarjeta de gráfica! Es claro, demasiado. Cuando, si, si considera que la están utilizando para esos fines, es como. Mm. Es, es, será será claro. precio de pandemia, pero es muy precio de pandemia. <risa> sí, no. No, esto no va a bajar en un buen tiempo, y bro. No, no, es, es, se transformó en el papel higiénico. <risa> <risa> claro, el papel higiénico de, de, de la última cola de la pandemia ojalá claro, ojalá. entonces esta situación se va a seguir así durante este año chiquillos ojalá que puedan tomar los resguardos si tienen las consolas, genial, aprovechenlas y cuídenlas. sí bueno, ya con eso se me acabó bueno, mi, mi lote de noticias <risa> mi, primer, mi primera noticia está altamente relacionada con esto también porque eh, esto va de la mano de que Sony no está sacando cosas. O sea, está empezando a sacar cosas para PC también. No solamente para consolas. Y eso yo creo que también tiene que ver un poco con el tema de la disponibilidad. Y es por eso que es eh, eh, una de las explicaciones de por qué ha sido tan exitoso el lanzamiento de God of War en PC, que fue esta semanita nomás. Sí. Eh, esta semana fue esta semana pasada, ¿no? Sí, justamente. Y ha recibido críticas muy positivas debido a que el juego corre muy, excelente muy en tarjetas gráficas acordes como que está bien diseñado sí. eh, sumado a eso obviamente hubo todo un tema eh, de memes alrededor del lanzamiento de, del lanzamiento del God of War en PC porque obviamente la gente apenas sale un juego de este tipo en PC, se llena de mods y, y se llena de cosas de hecho creo que el mismo, uno de los desarrolladores de no voy, no voy a encontrar el Twitter de nuevo, pero lo vi ayer. Eh, el tipo puso esta imagen que andaba dando vueltas del God of War en el que estaba CJ y Barney arriba del barco. <risa> era muy chistosa, que no era un mod propiamente tal, era un fotochoveo pero creo que incluso fans apenas salió el juego, hicieron un mod así en honor al fotochoveo ese que hicieron de, de CJ y de, en vez de, de Kratos en el God of War así que claramente el lanzamiento ha sido un éxito, no solamente desde el punto de vista de, de lo bien que corre el juego, sino de, de, de digamos del, del impacto como cultural, si lo quieren decir así eh, y todo lo que tiene que ver con los mods y los memes mes, así sí. que eso todo eso en la fórmula para un lanzamiento exitoso, y de hecho ha sido el lanzamiento más exitoso de Sony en PC ever, eh, así que eso también da cuenta de que es un mercado que a Sony le conviene también Sí, recordemos de que el lanzamiento anterior del God of War fue el Horizon Sí, ¿Qué, qué el disponible? lanzamiento anterior de, de, de Sony Sí, sí y por lo mismo ya con esto igual puede sentar tribunas de que los jugadores de PC están hambrientos de sus títulos, no así de sus consolas de que lamentablemente no están disponibles, así que puede ser un nicho bastante interesante de, de explotar para la gente de Playstation con sus originales por lo menos legal porque recordemos vale. que formas alternativas han existido desde siempre Sí, bueno, y hablando también un poco más de Sony, eh, PlayStation anunció que está oficialmente trabajando en una serie de Twisted Metal. Para la gente que no conozca Twisted Metal que sea más joven, que no tenga, no, no tenga tanto uh -huh. años en, en esto de los videojuegos como nosotros dos. Uh -huh. eh, Twisted Metal es una serie que fue muy popular durante la época del Play 1 y el Play 2, hasta incluso en el, la época del Play 3, porque el último juego, eh, si no me equivoco, de la franquicia uh -huh. probablemente tal, eh, fue en PlayStation 3, que fue muy bueno, yo no lo jugué, pero el, he visto hartos vídeos y hartos harto reviews del juego y parece que el, incluso el de play 3 estuvo muy bueno y es por eso que sony se vio interesado en revivir la serie no solamente desde el punto de vista de que ahora están haciendo propiamente tal una serie digamos a, de, de televisión vaya a saber uno si la van a hacer para netflix o si la van a hacer para para televisión propiamente tal pero eh, si no me equivoco, están los rumores también, esta semana aparecieron rumores, o la semana pasada si no me equivoco, de que están cambiando de desarrolladores también para poder hacer nuevos juegos de Twisted Metal. Sí. Así que es súper interesante de que estén eh, reviviendo esta franquicia. A mí la verdad es que la serie para esta franquicia en particular no me, no me parece una decisión tan, tan buena porque es como... No sé, es como ya en una serie de televisión de, de, de, de qué sé yo, no sé, voy a mirar afuera el texto con cualquier cosa que diga, pero no me parece, es una, es una serie que está más enfocada en el gameplay, no tanto en el lore, no tanto en, en, en, en digamos, cosas que se pueden llevar al, a algo más narrativo, pero bueno, si lo hacen bien, eh, ¿por qué no? ¿Cierto? Sí, pero, sí. pero bueno, es por lo menos interesante de que estén haciendo cosas con la serie. Sí, oye, eh, lo que va a recibir un tratamiento similar y que también fue anunciado unos días atrás, es Scott Pickering vs. The World que va a tener sí. una adaptación en anime y va a publicarse en Netflix. Sí. Está no me extrañaría tratando. que esta serie se termine anunciando para Netflix tampoco. Sí, posiblemente. O en su plataforma que tienen que es es un chirrón Fun animation y tienen ¿qué más? Tienen los de Sony, que se me olvida? Si sí mm -hmm. no se asocian con HBO Max para publicarlo. Eh, sí. Plataformas hay. Si no me equivoco anunciaron que va a ser live action, pero mm. eh, ahí habría que ver porque creo que todavía no hay ningún anuncio así como oficial oficial de, de, de cómo va a hacer la cosa, pero está anunciado oficialmente de que se está, está trabajando en ello por lo menos. Ya, perfecto. Seguimos con otras noticias eh, PUBG El juego que todos conocemos Como Battle Royale eh, Está demandando A Free Fire por plagio A Free Fire de Garena La gente que no Ni PUBG ni Free Fire son básicamente eh, ¿Cómo decirlo? Son eh, Battle Royales Muy muy similares eh, PUBG en algún momento sacó una versión, porque había partido muy bien en PC eh, y sacó una versión gratuita para celulares e inmediatamente después apareció Free Fire que era básicamente lo mismo, entonces es por esto y por todas las similaridades que tienen tanto de gameplay como de estética eh, como otras cosas también que están eh, investigándose para la demanda es que eh, PUBG decidió demandar a Free Fire en Estados Unidos si no me equivoco uh -huh. Están haciendo la demanda específicamente en Estados Unidos. Y si uno ve eh, las comparaciones de ambos juegos, la verdad es que son bastante similares. Tanto estéticamente, como, como decía, como de gameplay. Eh, va a haber que evaluar cómo avanza esto, porque puede sentar precedentes también. No es raro que hayan este tipo de... De, digamos, de, ¿cómo decirlo? Como de rip-offs, por decirlo de, alguna manera, de, de, de decirlo de alguna forma, de juegos populares que sacan otros juegos muy similares, con otro nombre, y les cambian algunas cosas. Así que. Sí. La igual... verdad es que sí, hay que por ejemplo, colores, materiales, texturas, todo, todo eso está sujeto a copyright, así sí. que no, no sería complicado sí. hacer esa comparación. Sí, pero recordemos de que eh, si bien Pop G tuvo bastante popularidad, que luego se vio para acá por, por Fortnite y por otro Battle Royale que salieron, eh, pero bueno, sigue ahí vigente. Eh, Free Fire tuvo la particularidad de que fue la primera en llegar en móvil antes que Pop G Sí, ah, ok. Sí, es por eso de que por lo menos se puede justificar un poquito. Pero claro, eh, si son, si se dan cuenta de que son netamente lo mismo y solamente cambia la disponibilidad de dónde está el dispositivo. Claro. Y eso en Estados Unidos sí. sí puede ser considerado más en serio que en otras partes, porque en Estados Unidos es la tierra de las demandas. Sí, totalmente. Bueno, y esto probablemente va a demorar porque todas estas demandas son complicadas, son difíciles llevan, llevan tiempo así sí. que vamos a ver cómo, cómo avanza eh, Hablando de de copyright una de las noticias más llamativas de la semana pasada y que fue una de las más comentadas en el mundo de los videojuegos y de, bueno, del internet en general es que una streamer muy conocida que es Pokémon eh, fue baneada por Twitch por ver Avatar The Last Airbender o en español Avatar La Leyenda de Ang eh, que es el, este, esta animación cierto que, con la que crecimos que era de Nickelodeon pero la está viendo en su eh, por completo en, en Twitch y esto no es algo solamente que está sujeto a Pokémon sino que es algo que está muy de moda en Twitch aparentemente que es ver eh, contenido de este estilo, series, películas, animaciones, eh, verlas en Twitch, sin ningún tipo de, de pago de copyright, sin ningún tipo de, de filtro, simplemente llegar y ver las series. Tanto así, que de hecho han habido otros casos menores, por ejemplo de, de otros streamers, que dejan una película andando y se, y se van y dejan en la película andando o dejan el, el, la animación andando y por ejemplo hay otros que se quedan dormidos y dejan la camarita así como muy chiquitita ahí para, para que la gente pueda ver la película y esto está obviamente sujeto a copyright por varias sí. razones mucha gente eh, apenas pasó esto salió a defender a Pokémon con el tema del free del, del, del, del... ¿cómo es que se llama? eh... Ah, no me acuerdo cuál es el término, pero digamos la, la utilización legal que se, sí, sí. que se puede utilizar, por ejemplo, para hacer parodias, para hacer contenido educativo, que sí está como... Está, está por eh, ley se, en Estados Unidos, puede, sí. Sí, que hay, hay, sí. hay formas de utilizar contenido, eh, pero de forma transformativa, que es como lo, lo, el término que usan mucho en Estados Unidos, que es cuando tú... Le aplicas tu propio eh, eh, contenido a este otro contenido y se convierte en algo nuevo. Ahora, esto claramente no está sujeto eh, porque básicamente, ¿qué es lo que pasa? Mucho, muchas defensas legales se basan en que tú... Eh, eh, por ejemplo, si quieres ver del de de último, o sea, la leyenda de Ang, en no sé, en Nickelodeon o en cualquier cuestión en la que esté en streaming, tú en vez de verlo, tú puedes verlo en el stream de Pokémon. Entonces, no se considera contenido transformativo porque tú, no, o sea, si lo ves en el stream de Pokémon, un capítulo, dos, tres, cuatro capítulos, esos capítulos no nos va a tener que ver después porque ya los viste, entonces no, es como que no lo reemplazan, no estás agregando eh, información, simplemente estás poniéndolo y la gente lo está viendo. Sí, entonces, eso se considera de que falta el, el uso justo. Claro, el fair use, ahí está la palabra, el fair use que fair es use. El, el uso justo lo ah, que decía sí. el pato. Bueno. Entonces, ¿qué es el fair use? El fair use básicamente es cuando tú le agregas valor propio a ese contenido. Por ejemplo si yo agarro una canción y hago un análisis, por ejemplo de esa canción, y ese análisis lo subo a YouTube y pongo algunos extractos por ejemplo de esta sección porque esta sección tiene una armonía bien interesante yo disecciono esa armonía o por ejemplo si analizo analizo las tomas de una parte de una película, ¿cachai? pero 5 segundos así, 5 5, 10 segundos y analizo cómo se mueve la cámara o cómo están utilizados los efectos de visuales en esa sección de esa película eh, yo le agrego y yo lo explico yo hago contenido educativo alrededor de, ese, de eso sí se puede hacer pero derechamente mostrar la película de Dora y media entera en un, en un stream de Twitch es algo que no se puede hacer entonces eh, claro mucha gente salió a defenderla mucha gente salió a decir oye pero esto está mal y eh, por el otro lado está el hecho de que hay creadores de contenido de otras plataformas, YouTube siendo específico, que dicen, oye, esta gente en Twitch está cometiendo los mismos errores que cometimos nosotros hace 5, 6, 7, 8 años y están, están pisando la misma rama. Es sí. decir, lo más probable es que ahora haya gente que no quiera poner sus eh, ads en Twitch porque están sujetos a que la gente que está poniendo sus ads o la gente que está viendo sus ads esté viendo a streamers que están infringiendo un en copyright. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que vayan a haber muchos cambios en Twitch de ahora en adelante que tengan que ver con esto. Eh, no solamente con películas, no solamente con series, sino y la gente que utiliza música. Y hace muchos años también, o sea, no muchos años, pero hace mucho tiempo ocurrió también con juegos como Guitar Hero. Eh, la gente que juega Guitar Hero que eh, digamos que es técnicamente mm. contenido transformativo pero suena la, suena la, la, la, la música pista. entera mm. digamos, suena la pista entera entonces eh, es algo que está en desarrollo y lamentablemente Twitch eh, no ha logrado eh, desarrollar, desarrollar esto de buena manera y enfrentarlo de buena manera y se ha comido varios, varias demandas ya al respecto de hecho eh, si no me equivoco es Viacom el, el, son los, los dueños, digamos el holding que es dueño de Nickelodeon y de Avatar The Last Bender en este caso en específico, ya había demandado antes a Twitch por alguna otra cosa si no, si no mal recuerdo, tengo el dato ahí como guardado en mi cerebro pero no no lo tengo exacto y mucha gente dice que también que eh, no solo es Viacom los que son peligrosos en Twitch sino que también es Konami todo el contenido que está relacionado con Konami en Twitch es muy peligroso de ver es Slash jugar, Slash etcétera mm. y eso me lleva a la siguiente noticia también, que es eh, que este hace poco fue el 35 aniversario de Castlevania y Konami decidió celebrarlo celebrarlo, muy entre comillas lanzando una serie de NFTs ahora eh, mucha gente se enojó con esto ...por todas las razones que hemos venido hablando en el programa... ...básicamente... ...de por qué los NFTs son... Eh, eh, tienen, ...tienen varias connotaciones malas, digamos... Mm. Eh, ...falta de esfuerzo... ...estafa... Eh, ...problemas del medio ambiente... Etcétera, ...etcétera, etcétera, etcétera, etcétera... ...ahora... ...estos NFTs de Castlevania... Eh, ...fueron bastante exitosos... ...por lo menos en el lado económico... ...porque obviamente a la gente... La gente que está metida en los NFTs gasta muchísima plata en esto. Y eh, los pocos eh, NFTs que sacaron para el aniversario se vendieron en casi 160 mil dólares. Eso es un montón de plata. Mm. Vaya a saber uno lo que van a hacer con esa plata. Eh, pero bueno, por lo menos lo que es los NFTs, eh, la comunidad latina de Castlevania los subió todos YouTube, así que si los quieren ver están ahí gratis para verlo sí. no hay ningún problema con verlo ahí en YouTube porque si no si no saben muy bien lo que es NFT básicamente lo que está sujeto al, de, al, a la propiedad digamos es el título, pero el copyright de eso la... mismo no está su es que técnicamente que eso, sujeto es, es la obra generada, no es el, el contenido en sí, sino que la obra generada de esto es decir, si yo genero un, claro, un GIF título o, o un, una imagen al respecto, ese es el que está sujeto de derecho a copyright. No así el, el algoritmo que ah. lo genera o el juego que está detrás de. Y demuestra, claro, o sea, es eh, eh, una cosa muy rara. Sí, no, sí. Eh, está, legalmente no tiene ningún valor. Esta, estos temas, y es por eso que a pesar de que han habido situaciones la jurisprudencia jurídica dice derechamente, esto no tenemos ninguna nada que ver porque no es físico así que va, va, va a haber un periodo de que estamos en un área completamente gris y que muchos se pueden aprovechar pero demuestra hay un botón que hubieron un grupo que compró la, una copia de Dune, de Jorodowsky que estaba en sí. eh, como como en una subasta. Eh, Un compendio sí. de, de arte conceptual y, y notas. Eh, y estos libros son bastante limitados. Mm. Pero lo que obtuvieron. Sí, porque no creo es, que no, hizo como 6 nomás. Sí. Y esta obra se fue adquirida por alrededor de 3 millones de dólares. Específicamente 2.66 millones de euros. Y estas personas publicaron de que querían, eh, obviamente con esto, oh, obtener los, los derechos para poder dejar el libro de forma pública, producir una serie animada, original, en base al libro y eh, soportar mm. proyectos derivativos. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos compraron el libro, no los derechos sobre sí. el libro. <risa> claro. Entonces, y además querían... Eh, ¿Cómo que se llama? Querían... Querían algo así como empezar a vender como criptomonedas sí. relacionadas con el libro. Una sí. cosa así era una hueá muy rara. Sí, no, sumamente raro. Eh, eh, y que obviamente todo iba a tener un valor según la obra y que se iba a dejar cierta cantidad disponible y demás. Pero a la larga considero que lo NFT es como si estuvieras comprando una estrella. Sí, pero ojo, ojo que lo que pasó también con esto de Dune es que estos tipos compraron el libro, entre comillas, queriendo dejarlo público, convirtiéndolo en algo público, cuando el libro ya estaba publicado, Sí. el libro ya está público en internet, sí, tú lo puedes llegar y leerlo, está sí, en PDF, Está no digitalizado. Está, no hay ningún sí. problema, No. entonces eh, es una cosa muy rara, pasa lo mismo con esto de Castlevania, si ustedes ven los NFT que creo, que creo que te estaban pasando ahí por la página, son literalmente eh, extractos del juego, de gameplay, con el título arriba y la música sonando. Sí. O sea, son cosas que tú realmente puedes hacer tú mismo con un ROM, por ejemplo, de, del juego, en 5 minutos. O menos, incluso. Entonces... Eh, esa es una de las grandes críticas a los NFT, también que el valor artístico real detrás de estas cuestiones son cero. Sí. Porque el esfuerzo que requiere hacerlos es nada, absolutamente nada. Pero no, bueno, no, no voy a decir nulo, a cómo va. pero sí muy bajo. Sí. Casi eh, podríamos bueno. <risa> Sí. Eh Vamos a, pasar a, vamos a pasar a mi última noticia. Sí, dale. Ya, sí. ya, ya, ya, ya. watch to, to, por hoy de... Vale, Hubieron varias noticias relacionadas con el estímulo y me lo decidí saltármelos todos porque al final era como, eh, no voy a amargar de nada. Sí, sí, bueno, la, la, la recomendación sigue siendo... Eh, si, si no informe, saben eh, si, eh, si, si no, saben, no se metan si, su propio criterio y no inviertan sí. eh, monedas que no estén dispuestos a perder sí bueno, lo ultima, la última noticia tiene que ver con un juego que se volvió muy popular, más, más en Estados Unidos que, que acá, ¿eh? lo he visto más eh, de, de amigos y amigas de, de, de, de, digamos de esa parte del mundo que gente de acá eh, porque es un juego que es diario y es muy parecido a Scrabble en el sentido de que tú tratas de formar una palabra Y te van dando pistas, es un juego que se llama Wordle Y parte de la gracia también es que se juega diariamente Tú juegas una vez al día, se recarga la palabra cada 24 horas Y funciona básicamente con 6 intentos Tú pones una palabra de 5 eh, letras de, en inglés han salido últimamente versiones en otro en otros idiomas, pero sí. el principal es en inglés. Tú formas una palabra de cinco letras y te va dando, en base a esa palabra que tú pones en un principio, te va dando pistas. Te va dando la pista, por ejemplo, de que si la, eh, cualquiera de esas letras está efectivamente en la palabra final eh, y si está en el lugar correcto. O si, derechamente, no está en base a esas tres pistas tú vas formando en, en esos seis intentos hasta que tratas de lograr la palabra final sí es una muy buena forma de practicar el idioma si que es que quieren practicar el inglés eh, hay palabras muy raras por ejemplo el otro día salió AV como de AV Road eh, que es una calle que está en, está en eh, el Reino Unido sí. y también es parte del título de un muy famoso disco de los Beatles pero no es una palabra como eh, que se usa el día, en el día a día del inglés, pero bueno, aún así encuentro que es una muy buena forma de practicar el idioma. Eh, así que eso, muy recomendado. Si te quieren, pueden probar las versiones que también están en español y en otros idiomas. Eh, Parte del éxito del, del juego yo creo que tiene que ver también con la, la, la, la facilidad de compartir, digamos, el resultado. Puedes compartir tus resultados en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y ahí sí mostrar cómo te fue cada día con el, tratando de adivinar la palabra. Yeah. Y también te va mostrando, por ejemplo, cuál fue el proceso eh, que tuviste que llevar para llegar a la palabra final. En, en, en fin, es un juego que tiene su factor social también y yo creo que eso... Eh, evoca, en. o sea, ha llevado a su éxito también. Sí, considerando de que al ser un juego corto y un juego que puede consumir cualquiera porque solamente lo juegas una vez al día eh, ha hecho uh -huh. de que mucha gente se vuelque a desarrollar clones han salido muchos proyectos al respecto. Además sí entre ellos una persona que decidió sí. casi pasarse de listo y desarrolló un un bootleg, podríamos decir, del, del juego uh, claro. en plataformas de mobile, llámese App Store y Google Go Play. los primeros días le fue sumamente bien, pero toda la gente le fue a reclamar de que, oye, eh, tú no eres el autor original, ¿por qué lo estás haciendo? Y obviamente el otro vendiendo, diría, no, el proyecto es mío bla, bla, bla. Cuento corto, a la semana, baneado. <risa> Sí, encima creo que estaba cobrando cuando sí. el juego original es gratis. Cuando el juego original es gratis lo puedes jugar una vez al día. Claro, entonces mucho esfuerzo interruptor no, no hubo. Un par de código nomás, y listo. Uh -huh. Y yo creo que inclusive el código ya está disponible, así que pueden hacerlo. No sí. Como un ejercicio. Sí, de hecho, no es, un juego, no es un juego muy, digamos, complejo desde el punto de vista de, de nada. No. Pero bueno, es entretenido. Fue una sí. buena idea, al final la idea es lo que valió Claro Así que por lo menos eh, Es un juego viral En este momento lo pueden aprovechar Yo también lo he estado jugando, no, no voy a negarlo Sí. Sobre todo cómo se ve El resultado en Twitter, porque como puede ser El seguimiento se ve todo con emojis eh, Bastante entretenido sí. al respecto De hecho el otro día, el otro día Un amigo posteó simplemente como que hizo un resultado falso como que simplemente armó como bloques con los emojis y dijo ah sí hoy día jugué y estuvo súper bien y después tuiteó de que se había arrepentido porque mucha gente había pensado que actually él lo había puesto y que le había ido bien y toda la cuestión pero que él simplemente había hecho como la cuestión con los emojis porque Tú copias el resultado y se te, se te arma como un texto con, claro. y, con emojis. Pero de, es, es, no, no es como que está. No es como que tiene un sello ni nada en particular. Tú podés llegar y armarte tu propio resultado con emojis sí. y decir que jugaste. Y, pero... Sí. E insisto, eh, tal como dijo Tenegan: eh, un buen reforzamiento del lenguaje. ¿Hay una versión en español ya disponible? Sí. Así que ahí lo pueden ir sí. jugando Súper esa sería mi eso, última noticia Sí, con eso estamos entonces entonces con esto nosotros damos cierre a esta edición de la Cuatro y fuerzas muchas gracias por escucharnos y vernos, recuerden que estamos en Twitch los lunes a contar de las 8 edición de verano estamos cada dos semanas así que la próxima edición estaríamos realizándolo el 31 de enero para cerrar el mes y ahí vamos a ver si es que vuelve Metaru para esa fecha. O si no, ya lo tendríamos de vuelta para el oh, 14 de febrero. Sí. <ríe> Curiosa fecha. Se, se Curiosa fecha. Y eh, le damos recomendaciones, chicos, de que síganse cuidando. Porque la situación afuera no ha mejorado mucho que digamos. En eh, los casos graves de. de Omnicron. No vamos a negar de que nosotros somos Pro vacunas Así que ojalá se puedan seguir cuidando Chicos eh, Ojalá puedan vacunarse eh, No tengan miedo al respecto Tomen la dosis de refuerzo Síganse tomando la, Los resguardos necesarios Porque aparte nosotros en la región metropolitana Volvimos a fase 3 uh, Y lo peor de todo es que Ya, uh. ya no se va a hacer realizar trazabilidad al ministerio de salud Así que es como salven ustedes mismos <risa> en fin en fin, así que para que no vamos a pasar mal, recuerden visitarnos en nuestras redes, nos pueden encontrar en Pagua.cl o pagoacl dependiendo de la red social, en facebook, en instagram, en, en twitter, en youtube y en twitch y recuerden también que la Contrifuerza la tiene Instagram. Vamos a empezar a subir algunas cositas por ahí también. En, nos pueden encontrar en nuestra página. www.pagua.cl Donde podrán encontrar las noticias que nosotros vamos subiendo. Reseñas, artículos y... Todo por menores que vayan sucediendo en diferentes ámbitos. Y... Eh, los proyectos ya se vienen. Yo creo que para marzo se vienen también anuncios que vamos, estamos ahí... Crean sí. al respecto. Se vienen cositas. Sí, se vienen cositas. Tenecan, Se vienen cositas. Arroba Tenecan en todos lados. Uf, y obviamente dejamos la invitación MetaruPX por todas partes. Por MetaruPX. Esperamos que vuelva pronto. Sí. Así que, eso chicos. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense. para que con internet no me pase nada. Cuídense. Algo. Eh, sí, me están validando algo por interno. Así que, eso chicos, nos estamos viendo. Chau, chau. Chau.